con una importante tormenta granicera en el este de la provincia y que ha afectado sobre todo los departamentos de San Martín, Rivadavia y Junín. Estos son algunos de los videos que nos enviaron desde ayer por la tarde porque entendemos que el fenómeno... Arran... ...de 21 aproximadamente, y eh, ha habido afectaciones de mayor y menor consideración de acuerdo a los departamentos de los que hablamos. Pero fíjense estas imágenes, son tremendas, una granizada muy importante, y no sabemos si esto ha afectado las zonas cultivadas. Por eso le vamos a preguntar a Juan Carlos Argüello, quien es el director de Defensa Civil del departamento de Rivadavia. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. Sí, este, te estaba escuchando y eh, realmente en nuestro sector, en lo que es Medrano, sí. eh, Medrano, eh, los árboles, Andrade, Reducción, que es una, un sector muy importante con mucha cantidad de viñedos, eh, esto arrancó minutos después, pasada las 11 de la noche. Ah, bien, perfecto. Eh, Más tarde ha sido. Acá, sí, en la zona nuestra pasó minutos después este, de las 11 de la noche eh, y la piedra cayó un en promedio entre 5 y 7 minutos estuvo cayendo piedra de un tamaño así parecido al de una moneda, Ajá. este, en algunos sectores lógicamente un poco más chica, sí. eh, y es una, una eh, franja que fue afectada por heladas también, entonces eh, el daño se ha incrementado, en esos viñedos, se ha incrementado en mucha uva fina el medrano principalmente, muchísima uva fina, y, desgraciadamente sí, estoy seguro que el, lo, lo que va a dar la medición, este, una vez que la gente de contingencias climáticas emita una manga, un plano que ¿Sí? se llama, el, donde están los impactos más fuertes, este, sí, el daño se va a notar, es muy grande. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y como te decía también en el asentamiento que está en Andrade, eh, un asentamiento muy importante, de arriba de, yo te diría, unas 80 viviendas, 90 viviendas, este, muy precarias, muchísimas de ellas. Ahí sí, también el apoyo de desarrollo social tiene que ser este eh, no solo con el nylon, sino para los techos, sino también... Deben haber llovido muchos colchones, eh, porque este, en algunos lados, la, en Medrano principalmente, la gente manifestaba que hasta el techo de Zinc había sufrido roturas, no este, voladura de techo, sino roturas. roturas. Eh, claro, por la intensidad fuerte Bien. de la caída de la piedra. ¿Han tenido algún evacuado, Juan Carlos? No, evacuados. Evacuados no, no bien. Evacuados, Entonces. De árboles, sí, sí, ok. Sí, Para... no, caídas de árboles y sí, también han habido caídas de árboles posterior a, al, a esta contingencia. Este, la gente que salió por algún motivo, eh, sí, ya ha, ha marcado varias caídas de árboles. Pero ningún herido, ¿verdad? No, no. Okay. No, eso no. Bien, entonces usted no tiene dudas de que afectación sobre los cultivos ha habido o habrá eh, sí. de acuerdo a este, a este relevamiento que por supuesto tienen que empezar a realizar con contingencias climáticas, pero por lo que ustedes eso. entienden, encima ha caído sobre los mismos lugares que sufrieron heladas allá por el mes de octubre, las heladas tardías, sí. por lo tanto la afectación puede sí. ser importante. Sí, puede ser importante, sí. Ok, sí, por lo por lo que entendemos la zona de Medrano ha sido la más afectada. Digo, eh, hablando del este en general, claro. no sé qué información tiene del resto de los departamentos, si es que se han comunicado con otras direcciones de Defensa Civil, pero Medrano es la más afectada. Medrano es la más afectada, eh, la compartimos junto con Junín. Exacto. Es una calle. Sí. Este, muy cerca de eso está la zona de Barriales. Uh -huh. eh, que también seguramente ahí en Junín ha sido afectada, bien, este, porque es muy grande, muy importante esa, esa manga, este el dibujo todo amarillo y naranja, este como prácticamente rojo en algunas partes, este cuando lo indica el radar es un, es una formación muy grande y eh, a más de 15.000 pies de altura, que es imposible eh, a veces combatirla con los aviones. ¿no? Bien, bien. Bueno, eh, muchas gracias por el contacto, Juan Carlos. Estaremos muy pendientes de, de, de los reportes que nos vayan dando desde el este de la provincia y mmm, ojalá que puedan, dentro de todo, tener la menos afectación posible. Lo sabrán con el correr de las horas, Juan Carlos. Sí, sí es así. sí Con el correr de las horas nos vamos a ir ya tener el relevamiento un poco más finito. Muy bien. Exacto. Muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente buen día, hasta luego. Bueno, Juan Carlos Arguello, el director de Defensa Civil del departamento de Rivadavia, Medrano, es el departamento más afectado por las tormentas graniceras de la noche. A partir de las 11 de la mañana, un granizo del tamaño de una moneda, de acuerdo a lo que nos decía Juan Carlos Argüello, Y nuevamente la afectación sobre las zonas cultivadas seguramente va a ser tema durante toda esta jornada.